Información. La inmigración cubana es la única a la que el gobierno de Estados Unidos prohíbe ayudar a sus familias. En Cuba, 400 puntos de envío de remesas de la empresa Western Union van a cerrar debido a las sanciones a su contraparte cubana, Fincimex. Es el tiro de gracia al envío de remesas a la isla que ya habían sido recortadas a un máximo de mil dólares al trimestre. El objetivo es impedir que entren a Cuba unos 1.400 millones de dólares al año procedentes de la emigración. Detrás de esto está el sector de Miami que con un inmenso poder político, económico y mediático sueña con lograr una crisis alimentaria y sanitaria en Cuba. Eso sí, el nombre de la la democracia.